Bien, como tercer tema de la unidad 3 tenemos el plan de gestión de proyecto social, que recopila un poco de lo que hemos estado hablando, ¿no? Hemos estado hablando del equipo, hemos estado hablando de los pedios, hemos estado hablando también de los hallazgos dentro de nuestro emprendimiento, como a través del FODA, ¿no? Eh, conocer nuestra fortaleza, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, conocer bien en realidad eh, también mi espacio de, de trabajo eh, para nosotros. Ir de la mano el Canva social y el plan de gestión de proyecto social también. ¿no? Entonces aquí les estoy presentando el plan de gestión. Eh, tenemos hallazgos, equipo de trabajo, define el desafío y las anclas. Entonces en los hallazgos vamos a colocar, ustedes pueden elegir la técnica en realidad que más se les acomode de acuerdo a su emprendimiento. En este caso he puesto la figurita del FODA. En esos hallazgos vamos a colocar el FODA, ¿no? Nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestro emprendimiento social, de nuestro emprendimiento. Y al costado tenemos un equipo de trabajo, ¿no? Entonces aquí vamos a poder colocar las áreas de repente que tengo dentro de mi emprendimiento y ver quiénes están como, no sé, el área de redes y marca, quién lo está liderando, ¿no? Entonces poder como setear eso, ¿no? En, los en cuanto al equipo de trabajo y si todos están como... Saben el propósito del emprendimiento social. Tenemos el cuarto punto, que es define el desafío. ¿Qué te dice el público aquí? ¿no? Entonces, aquí es importante en nuestra marca. ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué, ¿qué estamos recibiendo nosotros del, del público que hacia donde nosotros estamos yendo? ¿Estamos bien? ¿Hay todavía que seguir mejorando? ¿Hay que ir cambiando cosas? Entonces, este plan de gestión también va cambiando. Ojo, ¿eh? no es algo como estático. Igual lo dijimos en el Canvas social todo va cambiando de acuerdo a las necesidades que se van eh, presentando. Y en, en el otro punto tenemos el ancla, que aquí tenemos que nosotros colocar nuestros valores y objetivos. ¿Cuáles son los valores de mi emprendimiento? Y el objetivo central también del mismo. ¿no? Entonces, este es el plan de gestión que va a recaudar todo lo visto anteriormente eh, con la finalidad, obviamente, de poder hacer óptimo nuestro emprendimiento social. Entonces, <coughs> Como último, ya para ir cerrando en la unidad 3, eh, les dejo acá un consejo. ¿no? El trabajar en equipo, bueno, definitivamente diferencia entre grupo y equipo es que podamos tener sinergia en el trabajo. El impacto, el impacto más significativo de un equipo está en el hecho de alcanzar más cosas unidos que de manera individual, entonces no nos quedemos solo desde, nuestras desde nuestros lentes mirando la problemática o algunas ideas innovadoras, sino también sumar al equipo de presupuesto, sumar el equipo de marca, sumar el equipo del diagnóstico, en realidad sumar todos para que todos podamos conocer y puedan salir unas ideas muy potentes. Y definitivamente este, el hecho de trabajar en equipo otorga mucho empoderamiento a cada uno de los miembros también, no eh, de cada uno de ellos también de poder conocer las voces de otras áreas y vamos a eliminar los obstáculos que pueden impedirles hacer sus tareas correctamente, porque de repente, eh, no sé, quien haga el diagnóstico es sumamente importante que escuche la voz de la persona que está viendo el tema de marca o redes para que pueda empoderarse y pueda hacer una tarea mucho más eficaz. ¿no? De repente el tema de quien ve el presupuesto de aliados, es, tiene que escuchar mucho lo que marca está tratando también de, de posicionar ahora en las redes para que pueda decir, ah, ya, de esta forma podemos llegar al cliente o empresa, por ejemplo. ¿no? Entonces es muy importante lo que hemos visto en estas tres unidades, desde la introducción al emprendimiento social, nos, identificar nuestra problemática, manejar el canvas social y nuestro plan de gestión también que es sumamente importante. Así que nada, les invito a poder revisar otra vez las unidades y a, a poder desarrollar los entregables del curso Construyendo para eh, Proyectos para Emprendedores Sociales.